Han entrado todos los modelos nuevos de la marca Gamo. En este caso es el modelo Roaster ¿sí? IGT. Como puedes ver, la culata con un pistol de grip muy, muy, muy cómodo. Gatillo regulable, seguro delante del gatillo. Bueno, viene con el sistema para absorber las vibraciones. Esto es IGT, ¿sí? lo que es, en otros rifles lo conocemos como Nitro Pistón. Realmente un rifle muy, muy potente, muy apto para tiro deportivo o para cazar, ¿no? para todo lo que es caza menor. Acá como puedes ver tiene todo el caño, supresor de sonido, alza y guión de fibra óptica. Ves? Ahí el alza regulable en altura y en deriva. Y como particularidad que ahí estás viendo también atrás del alza, este modelo cuenta con un cargador, que ahí te lo voy a sacar para que lo puedas ver, tiramos este vamos hacia adelante sacamos un cargador de 10 disparos que lo que hacemos es le cargamos 10 balines al cargador y lo único que tenemos que hacer es quebrarlo cerrar y ya el rifle coloca el balín automáticamente ya queda listo para disparar ahí ya estaría preparado para disparar lo mismo cuando disparamos volvemos a repetir la, la operación y vuelve a cargar otro balín nos vuelve a quedar listo para disparar, esto está buenísimo, realmente eh, muy práctico nos hace que tengamos un disparo muy rápido eh, para cazar ideal eh, con la incomodidad de siempre de estar poniendo los balines, bueno con esto nos olvidamos el rifle viene provisto de dos cargadores ya de fábrica, es un rifle español de muy muy muy buena calidad muy liviano, un rifle que está en los 3 kilos, realmente muy liviano y bueno, muy potente como decíamos antes, muy preciso, de muy muy buena calidad Está este modelo, están toda la línea de gamo en el local disponible, así que no tienen más que comunicarse. Contamos con algunos días, seguimos con algunos días con cuotas sin interés, en seis o tres cuotas sin interés según los días.